Bueno, pues nada, pues vamos allá. Ya tenemos aquí el camión, tenemos la lúa posicionada, que la lúa lo que está haciendo ahora, que veis aquí, es sujetar el, el balde y el tubo, porque claro, esto, eh, según vaya vertiendo el hormigón aquí dentro, tiene que ir subiendo y bajando el tubo para que el hormigón eh, vaya entrando, porque si no se quedaría atascado en el tubo, subiría, subiría, subiría, al final acabaría rebosando por, el, por la batea, por el, por el, por el balde este. Eh, allí al fondo no lo vemos ahora ahora si, cuando terminen los mineros si acaso necesitaría a que lo veáis pero por allá al fondo tienen posicionado lo que es la bomba de bentonita entonces esa bomba lo que va a hacer es que va a estar va a sacar bentonita según se vaya llenando la pantalla ahí tiene la bomba que la tendrán conectada con, con los depósitos vale y entonces de ahí va a ir extrañando. todavía no la tienen colocada porque creo que la colocarán con el segundo camión les ¿eh? entran, entran los camiones por cada por cada pantalla donde que me coloque aquí para no molestar aquí como ves en los salares pequeñitos es lo que tiene aquí tienen que ir haciendo tiene que ir haciendo malabares, tienen que ir haciendo malabares para poder eh, colocar es que esto es muy estrechito mira una máquina aquí, otra aquí, otra aquí no, no en encima de todo llena de barro pues no os podéis ni imaginar el empaste que es esto, pero bueno en fin, vamos a ver si se colocan no voy a cortar, eh, mientras que se están posicionando y todo ya prácticamente lo tienen. Ahora le colocarán eh, otra canal para llegar hasta aquí. Lo verán, se ha vertido directo desde, desde el camión. A ver si pudiera, si me acerco como minutito, mientras que se está posicionando, os enseño... ¡Vamos para allá! ¡Ah! No voy a pringar aquí hasta las trancas, pero bueno. Todo sea por... Todo sea por hacer un buen vídeo para vosotros, hombre. A ver si llego por aquí y por aquí vale. ahí está veis ese es el tubo ese tubo de ahí ¿Ese es el que está preparado para ir extrayendo a ver no sé qué más. esa es la, la bomba la bomba de ventonita está conectada aquí y ahí conectarán y se la llevarán para coger la ventonita bueno volvamos al volvamos al lío yo creo que esta posición va a ser mejor para grabar. A ver si me puedo colocar bien. ¡Opa! Aquí está muy bien. Vale. Aquí molestaré menos todavía. Aquí aún molestaré menos. No, ahí está bien. Vale, vale. Bueno, encima nos va a llover. En fin, vale. Bien, aquí nada, va a colocar las, las piezas. Mientras que coloca las piezas, bueno, os contaré que antes no lo he contado cuando viene el hormigón, el hormigón se, se, se, se llena un poquito más de la altura a la que realmente necesitamos. Todo este hormigón que veis aquí. Ahí, por ejemplo, es sobrante. ¿Por qué? Porque, porque queda un residuo. Al tener la ventonita, ese hormigón superior está contaminado. Entonces, siempre se hormigona un poquito más de la altura que se necesita para luego picar eh, unos centímetros la parte de arriba. Porque ese hormigón está contaminado no nos sirve. Tenemos que llegar al hormigón que realmente es el, el, el resistente. ¿no? Entonces, siempre se, se rellena un poquito más. Por eso lo han hecho, ahora lo veréis, ahí al final si lo veis, le han puesto como un parapastas. Porque ese para pastas es para que el hormigón rebase un poquito y cuando ya rebase, entonces eh, cuando todavía no esté muy lo quitarán y lo dejarán como este. Lo dejarán ya lisito y preparado para, para recibir. Pero todo eso que veis que está medio agritado, eso en realidad no es hormigón. Todas esas eso es, digamos, el, los restos de bentonita, los restos del barro de la ventonita. Eso habrá que, habrá que limpiarlo antes de que se ejecute eh, los forjados que se vayan a apoyar encima de este nivel de hormigón. A ver si va a soltar ya, ahora ya ha cambiado el, ha cambiado el sentido de giro, ahora ya está sacando hormigón. A ver, creo que va a entrar ya. Sí, ya está saliendo. Ahí lo Y ahora además como con la grúa, si os des cuenta, está haciendo un movimiento de arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Eso es para, para, para facilitar que el hormigón vaya entrando eh, y vaya deslizando por dentro del tubo, ¿vale? Porque si no, como os digo, al final el hormigón quedaría quedaría apelotonado dentro del tubo y no, y no entraría. Ahora sé sí qué les ha pasado. Se ve que, que han habido algunos pegotes de hormigón. No sé. sí. Vale, ya vamos. está metiendo la hora, en que no esté vertiendo hormigón, pero está, está haciendo que el hormigón vaya bajando hasta que llegue abajo su culo. ahí estamos, aparte también ese movimiento también está sirviendo un poco para, para vibrar el hormigón, teniendo en cuenta que este hormigón no ha vibrado, entonces claro, por eh, lo menos da un poco de movimiento y si hay alguna bolsa de aire o algo, pues esto facilita que ese hormigón que está entrando al fondo del todo a 11 metros de profundidad pues se reparte un poquito mejor aunque a pesar de que es un hormigón que, que es fluido el con árido de 12 pero siempre facilita que, que se posicione bien el hormigón. no sé qué les ha pasado con esas bolas de hormigón algo raro pero bueno david que no sé qué ha pasado ¿eh? mira qué bolas <ríe> david es que es el director de ejecución de ahí en este en esta hora como os digo voy de prestado a ver, a ver lo puede hacer la que me por aquí. Un poquito. Ah, mirad, por aquí también os puedo enseñar es que he por general, ¿vale? A ver, este, este el que veis aquí, ese es el muretequía. Ahí es donde se apoya la bivalva. Se apoya ah, y entonces ya puede bajar. ¿vale? vale, un poco más. Hombre, Gema, que andas por aquí. A ver si te podías haber venido y haberíamos visto esto, hombre. <risa> Luego hablamos. bien. Bueno, no tiene mucho más esto ya, ¿eh? No sé si, si seguir el vídeo, o ¿okay? ¿qué? Porque, total... Bueno, sí que, ahora cuando... Como os decía antes también, conforme vaya habiendo más volumen de hormigón dentro de la pantalla, el tubo estará cada vez más enterrado dentro del hormigón. Entonces, llegará un momento que la presión del hormigón que hay dentro del tubo no es suficiente para que sí para que suba el nivel hormigonado entonces tienen que ir levantando el tubo poco a poco para que, para que, siga, para que siga fluyendo y que se siga llenando el, el batache en la pantalla lo que pasa es que creo que eso es a partir del, del segundo camión, con bueno, el primer camión sí que lo pueden tirar inteiro. y bueno pues nada, no sé sí, si sí, seguir, la verdad es que no tiene mucho más esto Una vez colocada en el sitio, se echar el y ya está, ¿eh? Vamos a ver si es lo mejor. Claro. que estamos pues, como veis estas crucetas creo que lo he comentado antes son para arriesgar la fachada esta la plancha, la plancha y... bueno pues nada aquí lo voy a cortar lo único que eh, este es el último de los vídeos porque ya se ha terminado y recordad que bueno pues que cuando terminéis de ver este vídeo si no habéis visto los anteriores pues eh, en, el, en el canal en el canal de facebook eh, perdón, el canal de YouTube eh, El Ricadario, ahí vais a encontrar todos los vídeos estos, aparte de otros pues, muchos más, en una, en una carpeta que he llamado En Obra. Estarán los cuatro vídeos que he grabado de esto: he grabado la excavación, la colocación del armado, eh, la colocación del, del tubo de hormigonado y este de hormigonado, que también los tenéis en, en la página de Facebook. Y luego, aparte, pues estoy pensando que puede ser un, un artículo interesante eh, contar cómo se ejecuta un mundo pantalla, así que seguramente en el blog. En breve también tendréis un artículo con todos estos vídeos en el blog que es enriquealario.com barra blog. Y bueno, pues si no conocéis mis contenidos, pues que sepáis que también tengo un podcast de construcción. Es el primer podcast de construcción en castellano que, sea, que lo podéis encontrar en enriquealario.com barra podcast. Y nada, os voy, a, os voy a dejar. Aquí termina mi explicación de cómo se ejecuta un muro pantalla. Y espero que os haya gustado y cualquier pregunta que tengáis o lo que sea, ya sabéis que me la podéis dejar tanto en los vídeos aquí de Facebook como en cualquiera de los canales que os acabo de decir, en YouTube, en, en el blog o donde queráis, ¿vale? Bueno, ¡hasta la próxima!